Saludos cordial amigos y bienvenidos una vez más a Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora. Vienen temas, temas interesantes, los invito a que se queden hasta el final del video y hoy vamos a hablar... Un jefe del comando naval de Estados Unidos en el Pacífico ha dicho que su país se está preparando para destruir buques chinos. ¿Por qué a la inteligencia del norte le está siendo difícil sacar información confidencial desde China? Les tengo varios detalles importantísimos. ¿Cuál es el desafío más importante según un artículo occidental para Estados Unidos con China? Y desde el gobierno de Xi Jinping están pidiendo a su ejército fortalecerse militar y tecnológicamente para las batallas futuras. De otro lado, Estados Unidos ha revelado cuáles son las prioridades en materia de disuasión para las próximas décadas. Estos y muchos detalles más en este nuevo contenido informativo aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Muchas gracias por su audiencia. Los invitamos al contexto de las noticias. Quédate con la mejor información del momento. Oído al tambor amigos. Y esto se va a poner mucho más complicado de lo que está entre las potencias del norte, hablo de Estados Unidos y el gigante asiático. Con estos detalles que les voy a contar se nota la sed que hay de que las cosas escalen de niveles entre el... Y el ejército popular de liberación de China. Esta información ha entregado recientemente el comandante de la Fuerza Aérea en el Pacífico de Estados Unidos. Hablo de Kenneth Wilbass que ha dicho abiertamente y lo ha dicho sin tapujos. Que el país norteamericano se está preparando para hundir a los buques de guerra chinos. Pues bien amigos, la información de avia.pro, que es el diario donde estamos extrayendo la noticia, dice o titula que Estados Unidos se prepara abiertamente para hundir buques de guerra chinos. Recalgan desde el comando de Estados Unidos en el Pacífico que el principal objetivo de Estados Unidos en el caso del de comando por taiwán serán los barcos de la armada china lo hemos dicho en videos anteriores aquí las cosas pueden ponerse en, en otro punto de inflexión en las tensiones entre estas dos potencias y que pueden escalar pues aquí hay detrás de todo esto una fuerza oscura que también busca contra y marea tratar de desestabilizar el país chino pues prácticamente es su rival directo y con esto está ...aún más la hegemonía de Estados Unidos con el mundo multipolar que viene promoviendo China y de paso con Rusia. Dice el artículo que el principal objeto del de ataque del ejército de Estados Unidos en caso de un conflicto sobre Taiwán serían los buques de guerra chinos. Es lo que ha dicho Kenneth Wilbass, comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Pacífico, que lo dijo en un simposio en Aurora, informó Military el diario military en occidente Will Bass sugirió recordar cómo se comportó la armada china durante la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense Nancy Pelosi, en donde se enviaron buques de guerra de la armada china al este de la isla, era como un bloqueo explicó el comandante Will Bass los misiles antiaéreos estos barcos permiten al ejército chino establecer una zona de exclusión aérea alrededor de la isla por lo tanto, si todas las medidas para evitar una invasión de China a la isla no funcionan y se llevaría a cabo el primer negocio por parte de la Armada de Estados Unidos sería hundir estos barcos de rachinos, dijo Wilbash. Esta será la primera tarea, no solo de la fuerza aérea en el Pacífico, sino de todas las fuerzas que están involucradas en el conflicto. De otro lado, el general Wilbash informó que unidades han estado practicando recientemente una estrategia de dispersión de vehículos y tripulaciones en una gran cantidad de islas. Recordemos que Nancy Pelosi estuvo el 2 de agosto del 2022. La entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y miembro del Partido Demócrata Pelosi fue y visitó a Taiwán algo que fue escándalo en China y que de paso pues hubo muchísimas advertencias entre una de ellas que se reservaban el derecho de poder eliminar eh, buques o aviones en una zona de destrucción aérea pero que a la final pues todo mm, pasó con la marea baja. Los ejercicios a gran escala del ejército chino en ese tiempo se llevaron a cabo alrededor de Taiwán del 4 al 7 de agosto también se llevaron a cabo como reacción a la llegada de Pelosi. Informaron sobre 11 misiles balísticos que fueron lanzados por China y que sobrevolaron la isla a gran altura. Desde ese entonces, el ejército chino ha aumentado su actividad en Taiwán desde cierto punto. El ejército y los medios taiwaneses han informado todos los días sobre aviones de combate y buques guerra de la república popular china que se acercan a la isla aunque no invaden el espacio aéreo marítimo proclamado por taiwán de otro lado mucha atención porque nos llama mucho la atención este artículo que ha sido publicado por el diario occidental nbc en donde dice que china se ha convertido en un objetivo difícil para la inteligencia de los estados unidos ustedes se acuerdan que eh, a través de la propaganda se ha dicho que la inteligencia del norte es una de las más aguerridas y que no le queda grande nada en el mundo pues con este artículo están prácticamente controvertiendo esta idea. El reforzamiento del control, dice por parte del de presidente chino, el sistema de vigilancia electrónica del país. El cierre provocado por la pandemia dificultaron el proceso de recopilación de información, según funcionarios de inteligencia y asesores del Congreso del Norte. La información fiable sobre la toma de decisiones en China está en alta demanda desde el país de Biden, pero... Obtener este tipo de datos se ha convertido en un objetivo difícil para los servicios de inteligencia del país norteamericano, ha dicho este miércoles NBC News con referencia a altos cargos a funcionarios de inteligencia estadounidense y asesores del Congreso. De acuerdo con lo que han dicho los entrevistados, el reforzamiento del control del poder por parte del presidente chino Xi Jinping, el sistema de vigilancia electrónica del país asiático, así como la lucha contra las en Hong Kong y estricto y duradero cierre provocado por la pandemia dificultaron todo el proceso de recopilación de datos para la inteligencia estadounidense. En ese contexto, la ABC News repostilló que reportó previamente que una red de informantes de inteligencia fue destapada en China, lo que provocó el arresto y ejecución de al menos de 20 personas. Según el medio, se trató de una de las brechas de inteligencia más significativas en la historia del norte. Chris Johnson, presidente de la consultora de riesgo político China Strategies Group y el ex analista senior de China en Asia afirmó que la consolidación del poder durante el mandato de Xi Jinping y el COVID-19 hicieron difícil conseguir información autorizada desde el sistema. Entonces, en términos más amplios, la expansión de su capacidad de vigilancia y el monitoreo durante años lo hizo un proceso de recopilación de datos muy desafiante para Estados Unidos. Por su parte, dice este artículo de la ABC, Dennis Wilber, que es subdirector adjunto de la CIA para Asia Oriental y Pacífico y ahora investigador de la Iniciativa del Diálogo de Estados Unidos-China sobre problemas globales en la Universidad de Georgetown, destacó que es difícil penetrar el anillo interior de China. Precisamente esta semana el ministro de Asuntos Exteriores chino, Kingan culpó a Estados Unidos de aumentar las tensiones entre Washington y Pekín, advirtiendo que si la Casa Blanca no cambia de rumbo, habrá conflicto y confrontación según King, Estados Unidos afirma que busca superar a China compitiendo aunque en realidad su llamada competencia significa contener y suprimir a China en todos los aspectos y encerrar a los dos países en un juego que no genera beneficios a ninguno de otro lado, muchísima atención porque Estados Unidos reveló en las últimas horas cuál es el principal desafío para su hegemonía, Estados Unidos revela así el principal desafío para su hegemonía global y este informe dice que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos considera que China es el principal desafío a su visión del orden mundial liderado por Occidente. El informe de evaluación anual de amenazas compilado por la oficina del director de inteligencia nacional y revelado este miércoles sostiene que Pekín busca promover una alternativa liderada por China en los foros y marcos internacionales del desarrollo y seguridad, a menudo denominados por Estados Unidos y Occidente. La República Popular China, que desafía cada vez más a Estados Unidos económica, tecnológica, ...militarmente en todo el mundo sigue siendo la prioridad sin precedentes, afirmó la directora de inteligencia nacional Fíjense, Elbrich Hines, citada por Reuters Este reporte admite que el gigante asiático juega un papel central para las cadenas de suministros globales cuando se trata por ejemplo de el mercado de los semiconductores, el mercado de los minerales de tierras raras, así como las baterías paneles solares y productos farmacéuticos y en este contexto puede representar un riesgo significativo para las economías occidentales en caso de que China sea capaz de aprovechar hábilmente su dominio para obtener ganancias políticas o económicas. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores Gunn este martes eh, fue contra Estados Unidos, culpándolo de aumentar las tensiones entre Washington y Pekín y afirmó que si la Casa Blanca no cambia de rumbo, habrá definitivamente conflicto y confrontación. Por otra parte, los servicios de inteligencia del norte consideran a Rusia como un gran e impredecible desafío para los próximos 10 años. Si bien señalan que Moscú no busca un conflicto directo con Occidente, no descartan el riesgo de una escalada de tensiones a raíz de la prolongación del en Ucrania. En ese punto, el informe plantea que la operación militar especial de Rusia en Ucrania, o invasión como la catáloga Occidente, es un evento tectónico que está reconfigurando la relación de Rusia con Occidente y con China. La escalada del conflicto hacia una confrontación militar entre Rusia y Occidente conllevaría un riesgo mayor como no ha sido enfrentado por el mundo en décadas. En las últimas horas, el ejército del norte reveló una de sus principales prioridades. El jefe del comando estratégico estadounidense afirma que esta capacidad repercute percutirá de manera inmediata en los planes operativos al disuadir y mantener el riesgo de sus adversarios. Según el jefe del Comando Estratégico de Estados Unidos, Anthony Cotton declaró este miércoles en una audiencia del Subcomité de Fuerzas Estratégicas de la Cámara de Representantes que la institución a su cargo priorizará el desarrollo y el despliegue de armas hipersónicas de largo alcance. Cotton aseguró que este tipo de armamento consiste en misiles con capacidad de desplazarse al menos cinco veces la velocidad del sonido y repercutirá de manera inmediata en los planes operativos al disuadir y mantener en riesgo a los adversarios, al tiempo que brindará a la nación opciones de respuesta creíbles, estratégicas y no militares cuando se enfrenten a un conflicto. Asimismo, detallan que tienen previsto implementar una batería de armas supersónicas de largo alcance para finales de este año que se convertirá en el primer sistema de ataque supersónico ofensivo de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El alto funcionario militar afirmó que garantizarán que estas armas estén listas para ser empleadas en el primer día del despliegue, puesto que ese equipo contribuirá de forma directa a cumplir las responsabilidades de disuasión estratégica y de ataque. Global asignadas al comando unificado, el USTREDCOM. El servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos explicó que el la hipersónica de largo alcance que es un proyecto conjunto entre el ejército y la armada de Estados Unidos consiste en un misil propulsado de un sistema móvil de lanzamiento terrestre, además precisa que tendrá un alcance de 2.776 kilómetros, volará con una velocidad de 6.116 kilómetros por hora y estos proyectiles pueden llegar a la parte superior de la atmósfera terrestre, lo que le permite mantenerse fuera del alcance de los sistemas de defensa antimisiles hasta el momento del ataque la primera prueba de este misil supersónico tuvo lugar en 2010, sin embargo el proyecto fue detenido, eh, posteriormente el ejército reanudó los programas de armas supersónicas en 2018 y desde 2020 se han realizado tres ensayos de estos misiles vamos a cerrar con esta noticia, Xi Jinping insta a China a aumentar su poder militar a través de la innovación tecnológica, el presidente chino insiste en la necesidad de consolidar y mejorar las capacidades y el sistema estratégico nacional, según Hispan TV con el objetivo de que la nación acelere el impulso por lograr la autosuficiencia a nivel científico y en el ámbito tecnológico de alto nivel. El presidente chino... Hace pocas horas instó al país a que se debe de aumentar en los próximos años el poderío militar a través de la innovación tecnológica y la coordinación entre el desarrollo económico y la industria de la defensa, informó la agencia estatal SIGNUA. En un discurso este miércoles el mandatario centró la necesidad de consolidar, mejorar las capacidades y el sistema estratégico nacional con el objetivo de acelerar el impulso por lograr la autosuficiencia a nivel científico y en el ámbito de la tecnología de alto nivel. Citando a Xi Jinping, el medio señala que es indispensable que China mejore con rapidez en campos emergentes y busque nuevas ventajas en el desarrollo nacional y la competencia nacional. Es necesario fortalecer la orientación de la industria científica y tecnológica en el ámbito de la defensa para servir a un ejército fuerte y ganar guerras, escribe el diario Xinhua. En ese contexto, el país requiere además mejorar la capacidad de su cadena industrial de suministros para consolidar y mejorar las capacidades del sistema estratégico nacional integrado. Y se debe de buscar el impulso de la reforma de la innovación, recalcó Xi Jinping. En el marco de los propósitos y a medida comenta las tensiones con esta. Unidos. China destinará 225 mil millones de dólares en defensa para este año, cifra que representa un aumento del 7,2% respecto al año pasado, el mayor incremento desde 2019 por parte de China. Llegamos a la parte final de nuestro video. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriban al canal, nos dejen su comentario en la cajita de respuestas, activen la campanita roja de notificaciones y Dios los bendiga a todos ustedes por su apoyo, por ver nuestro contenido a diario. Nos ayuda muchísimo para seguir eh, con nuestra labor informativa un abrazo para todos, Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido